Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. Y hoy tenemos acá un Samsung J8, la cual está bloqueado por cuenta de Google. Gente, como ustedes pueden ver, ahí nos dice que se ha restablecido re el equipo y que tenemos que colocar la cuenta que ya se haya sincronizado. Como no tenemos la cuenta, vamos a hacer un proceso muy importante para eliminarlo, gente. Primero vamos a conectarse a Wi-Fi y vamos a regresar a la pantalla inicial del equipo. En este caso yo estoy conectado a Wi-Fi y voy a utilizar también la computadora, gente, como siguiente punto para hacer el proceso. Yo les voy a dejar la descripción en que descarguen el archivo Este es un programita gente muy importante Que les va a servir para hacer el bypass a cualquier equipo Acá lo tengo el Samsung FRP 2020 Lo voy a abrir gente para empezar con el proceso en el equipo Esperamos, ahí se nos abre una pantalla en Google Lo vamos a minimizar y esperamos que se abra el programa El programa viene a ser el Samsung FRP 2020 Que es muy conocido gente Y que sirve para hacer el FRP Listo, una vez que estamos ahí gente con el programa ya abierto Vamos a conectar nuestro cable USB a la computadora Listo, y vamos a escuchar que nos reconozca los drivers En este caso vamos a dar en la opción donde dice Bypass FRP Ahora vamos a colocar a un costado el equipo Lo vamos a dar acá, Bypass FRP Ahí nos sale un aviso que deben estar conectados a Wi-Fi Le damos en OK y esperamos gente, ahí nos está leyendo la información del equipo y rápidamente nos va a lanzar un aviso a la pantalla del equipo lo vamos a dar en ver y listo gente, eso sería todo voy a desconectar entonces acá y nos llevará a Google la idea es estar en Google gente para comenzar con el proceso acá vamos al buscador en la parte de arriba y vamos a buscar lo siguiente GSMNO FRP vamos a buscar esta página entonces, abrimos este es un método actualizado, gente, para que no tengas que hacer vía método chip, con PIN ni nada. Solamente tienes que escalar programita y tener obviamente una PC. Acá le vamos a dar en ajustes. Y te va a llevar a ajustes del teléfono, gente. Vamos a ver qué tipo de Android tenemos y qué, y qué seguridad. Acá le damos información de software. Vamos a hacer el último. Y como tú puedes ver, es un equipo antiguo, 1 de octubre de 2018. Entonces para eso vamos a ver qué tipo de Android tenemos. Tenemos la versión de Android 8.0, listo. Ahora sí vamos a volver hacia atrás gente. Nuevamente y acá vamos a, al buscador nuevamente y vamos a buscar Google account 8.0 8.0 Listo acá lo tenemos. Vamos a descargar la primera página o de cualquier página. Lo importante es que la aplicación se descargue gente porque si no no te va a funcionar. Vamos atrás, a ver voy a descargar la voy a descargar de esta página de acá gente más confiable para así no tener ningún problema vamos a esperar a que cargue la página entonces como está tardando la página vamos a volver hacia atrás y probar desde otra página acá lo tenemos desde esta página gente vamos a descargar que es más rápida vamos a descargar el google account entonces esperamos acá para descargarlo acá dice search for mirrorings vamos a esperar nada más gente y lo vamos a dar en primary download Ahí te va a pedir que es permitir, lo damos en permitir, en la parte cerramos y lo damos en aceptar. Listo, ahí ya se nos está descargando entonces lo que necesitamos, el Google Account. Listo, ya se nos descargó también, como ustedes pueden ver yo me fui a descargas, lo voy a abrir. Y acá vamos a dar configuración y lo activamos. Entonces, como esto es una seguridad antigua, normal te va a dejar activar los orígenes desconocidos pero ya cuando es una seguridad elevada gente no te va a dejar instalar aplicaciones así que tienes que probar otro método listo calde vamos en finalizado vamos hacia atrás nuevamente en el buscador vamos a buscar gsm neo frp acá abrimos la primera página y nos ubicamos donde está el Quick Maker. en este caso está de icono color amarillito lo voy a seleccionar nada más y en la parte de abajo me va a pedir que se descargue lo vamos a aceptar y abrir Instalamos esta aplicación entonces para continuar con el proceso Y esta aplicación si no lo vamos a cerrar sino que lo vamos a abrir Y vamos a esperar a que cargue todas las opciones que tenemos acá Y vamos a tomar solamente una opción gente de este menú que nos abre Qichukun Maker Vamos a ubicarnos acá en la parte principal de arriba Y vamos a bajar donde dice administrador de cuentas de Google Lo vamos a dar ahí Y en este caso te desliza una lista de cantidad de opciones de administrador Y lo vamos a dar donde dice la opción A ver un problema que se laje el equipo a ver vamos a presionar acá vamos a coger la opción del de cuentas de google donde dice ingrese, correo y contraseña acá lo tenemos y lo damos en pruebe listo una vez estando acá vamos a dar los tres puntillos y acceso al navegador aceptar esperamos un momentico que cargue el navegador gente para colocar nuestra cuenta de google eso tarda unos minutos ahí nos cargó ya entonces vamos a colocar nuestro correo Cualquier correo puede ser, no importa Ahí lo colocamos entonces Y también colocamos nuestra contraseña Listo, aquí lo damos en siguiente Y como tú puedes ver ya se nos ha iniciado sesión Listo, te va a volver a este menú Volvemos hacia atrás o reiniciamos el equipo Depende de ustedes es que no nos regrese atrás, reinicien y lo que tienen que quedarse en esta pantalla para empezar a configurar desde cero. Acá damos siguiente, marcamos esta opción. En este caso este método es para la seguridad del 2018, gente. Pero también les puede servir el programita para cualquier seguridad. Listo, acá dice cuenta agregada, damos siguiente. Ahí nos está obteniendo la información de la cuenta. Vamos a esperar nada más un momento. Que termine, yo voy a cerrar el programita de la PC. Y me voy a ubicar en el equipo nada más Listo, ahí dice un momento Y te va a llevar a estas opciones Vamos en no restaurar Porque al final vamos a borrar la cuenta de Google Acá le damos en no gracias, omitir Y aceptamos términos de Google Esperamos un momento más donde dice comprobando Para terminar con el proceso acá le damos en aceptar Acá le damos al siguiente Esperamos que cargue estas opciones Para darle al siguiente Listo, acá le damos el siguiente Esperamos un momento Y acá le damos en omitir Y finalizar Y eso sería todo entonces Ya estaría quitado la cuenta de Google desde Samsung J8 gente. El modelo exacto es J800M ahí lo tenemos, ya lo tenemos todo desbloqueado, lo que vamos a hacer nada más es eliminar la cuenta de Google que hemos colocado, gente. Nos, para eso nos damos ajustes, nos y cuentas, cuentas y acá le damos Google, eliminar cuenta, y que, ya quedaría listo para que lo puedan utilizar, gente, eso fue todo, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse a mi canal y dejar un buen like, Desinstalamos instalamos también cut Maker, si ustedes desean, o si no lo dejan ahí nomás.